Muy bien. Vale, muy bien. Bueno, tiene una arritmia cardíaca muy muy pronunciada. El ritmo debería ser regular, tienes un tu y esto bueno parece una melodía eh, que no, no es nada, no es nada regular. ¿vale? si queríamos hacer una radiografía eh, para ver cómo vemos el corazón y confirmaremos con ecocardio si es cardiopata. Pero todo apunta que sí que va a ser cardiopata. Los gallos mayores, como otros animales, igual tienen problemas de corazón. Claro, La... al final, como todas las especies, es una de las patologías que sufren: son las alteraciones en el corazón y más razas eh, pues de engorde, que son animales que sufren frecuentemente esas alteraciones en el corazón. Pero se le pone medicación y se puede alargar y da una calidad de vida muy, muy buena con medicación. ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que miras todo.